Hola mis amigos, espero que la estén pasando muy pero muy bien, ya saben, yo soy Emanuel y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre la plataforma GoArbit. Vamos a ver, GoArbit es más de lo mismo, es lo mismo que ya hemos visto en estafas Ponzi anteriores. Ustedes saben que las estafas Ponzi... Obviamente va a haber gente que gane, pero también va a haber gente que pierde todo su dinero. La cantidad de gente que gana lo suficiente como para vivir de eso y vivir bien, vivir cómodo. Todas esas fotos que ustedes ven con lujos, todas esas fotos que ustedes ven en el extranjero, en playas, en Dubai, en hoteles, en todo este lujo. Es simplemente porque la cantidad de personas que ellos han metido es mayor a lo que han invertido. Porque en este tipo de estafas Ponzi, el que más gana es el que más mete, y no dinero, más personas. Entonces, con una rentabilidad diaria de alrededor del 1.5%, ¿ustedes creen que esto sea sostenible? Ahora bien, ustedes me dicen, es que ya lleva 2, 3, 4, 5 años... Ok, porque el índice de personas que se necesita para que sea sostenible... ...tiene que ser mayor a las personas que están retirando dinero. ¿Qué pasa si durante un mes la cantidad de personas disminuye? Fácil, GoArbit desaparece. Entonces, algo, hay algunas cosas que a mí me preocupan... ...y es el hecho de que en, cuando tú tratas de investigar esta empresa... Cuando tratas de buscar información en la red, en la página de ellos inclusive, hay muy poca información. La información que se encuentra de esta compañía es demasiado poco. Se han esforzado en ocultar y en no decirte temas muy importantes sobre la... Por ejemplo, el CEO, la única cara visible es la del señor Máximo Martínez. Eh, ellos nos dicen de lo poco que sabemos, es que ganan dinero de la minería, del el arbitraje, por aquí lo tengo apuntado, eh, minería, arbitraje y trading. Ustedes sabían, muchachos, que cuando usted es un inversor en una compañía que realiza este tipo de actividades, ustedes tienen que recibir mes a mes el estado de las ganancias con el dinero que obtuvieron con el dinero que ustedes ingresaron. De no ser así, ustedes están en un Ponzi. Te pueden entregar un documento maquillado, como lo hace Omega Pro. Siempre tengo que mencionar Omega Pro. Pero eh, eh, todo esto funciona así. Ahora bien, funcionan con una criptomoneda que se llama DAI. La cual obviamente es un síntoma más de que se refiere a una estafa Ponzi. ¿Por qué trabaja en criptomonedas? ¿Por qué no trabaja en moneda fiat? Cuando usted eh, pone su dinero fiat, dinero físico, dinero tangible, usted tiene la seguridad de que por solo el hecho de trabajar en este tipo de moneda, dígase dólares, dígase pesos colombianos, dígase colón costarricense, la moneda que usted quiera, pero siempre y cuando sea moneda física, usted tiene la seguridad de que es una empresa que está pagando impuestos. Entonces. Probablemente no, pero la gran mayoría sí lo, sí lo hacen así. Entonces, cuando ustedes están ofreciéndole un sistema de inversión donde se trabaja única y exclusivamente con monedas criptográficas, dígase eh, DAI, dígase BTC, dígase eh, la que ustedes quieren. Esto es un síntoma, síntoma grave de que esto se trata de un estafapón. Si lo hacen así, porque al no haber registro, el momento que, en el momento que ellos quieran cerrar, pues simplemente lo que le dicen a ustedes, bueno, cerramos y nos vamos con el dinero, ¿qué va a hacer usted? Usted no tiene ningún respaldo, usted no tiene ningún estado de cuenta a donde se fue ese dinero. Justamente por eso es que se trabaja en moneda criptográfica, en cualquier tipo de moneda criptográfica. Ahora, algo que también... Tiene muchas alertas. Es que esta empresa trabaja que no tiene Kyc no tiene KYC. ¿Qué es esto? Normalmente cuando tú trabajas con un broker, con un intermediario entre, entre tu persona y Forex, o cuando simplemente, cuando te quieres hacer una cuenta eh, de Pioneer, cuando te quieres hacer una cuenta en un banco digital, te piden un KIC. ¿Qué es un KIC? Tú envías una foto con tu documento sosteniéndolo. Muchas veces, aparte, te piden con la otra mano sostener un papel que diga el nombre de la empresa porque de esa manera se dan cuenta que no la bajaste de internet o que no le hiciste algún tipo de manipulación. Con eso ellos te investigan. ¿Qué investigan? Que si, si eres una persona que tiene algún tipo de trabajo real, si eres una persona que tiene algún tipo de mancha delictiva, si te está buscando la la policía de tu país hay muchas cosas por eso te piden ese tipo de foto y ese tipo de documentación ¿por qué? porque si tú estás ingresando dinero en este tipo de plataformas muchas personas lo pueden utilizar como lavado de dinero simplemente utiliza, meten a cualquier persona el único requerimiento veanlo ustedes el único requerimiento para ustedes entrar a GoArbit es Básicamente tener dinero. Entonces, eh, muchachos, ese tipo de plataforma no tiene ninguna ningún tipo de regulación. No hay ningún tipo de documentación oficial que usted me pueda decir, ok, esta gente trabaja con todas las de la ley. Desde el hecho de que trabajan con criptomonedas, desde el hecho de que no tienen KYC, desde el hecho de que no tienen este ningún tipo de... De, de cara visible, ni oficina central, ni nada de esto ya estos son demasiadas alertas, vamos a seguir investigando Warbit, vamos a seguir eh, buscando más información si ustedes tienen información relevante, aquí está mi número de teléfono aquí abajito, más 506 8973 9988 me pueden contactar vía Whatsapp pueden enviarme información que ustedes quieran relevante a Warbit y vamos a analizarla para eh, seguir haciendo videos sobre este tipo de estafa Ponzi. Muchachos, nos vemos hasta la próxima. Chao.